Para ingresar al campus debemos entrar a la dirección del instituto, acá la pueden ver en la imagen. Ingresamos en esa dirección, va a cargar la página del profesorado, buscamos la opción que dice campus. Hacemos clic sobre campus y ahí tenemos para ingresar nuestro usuario y clave. Si se olvidaron de su clave, ahí tienen la opción para poder recuperarla. Ingresamos y encontramos nuestras aulas, en este caso el aula de prueba, que es donde vamos a hacer nuestras primeras incursiones.